Я. Yeah. Добрый день, дорогие друзья. Я сегодня гуляю по пляжу и получилось так, что ко мне обратился человек, его зовут Бенхамин, и он меня попросил найти кольцо. Ну, сейчас я это все и сделаю. Окей, бамон Бенхамин, А, вер что мы тут имеем? где-то в этой зоне. I'm А дальше идем. сигналом вместе. Seguro ha caído aquí, ¿no? Sí, eso dice él. ¿Ah? ¿Eh? Sí, por aquí se me ha caído. Lo que no sé dónde puede haber si igual se ha caído por las hierbas. Ah, puede ser. Creo que... ¿Por las hierbas? ¿Cómo se va a caer por las hierbas si vamos andando? Pues que haya ido para allá. Pero por ahí tanto no por aquí. Por aquí no, ¿no? No, por ahí seguro. ¿Seguro, seguro, seguro? Sí. O sea, ¿tú te has dado cuenta cuando se te ha descaído? Pues donde se te... me lo has dicho ha sido ahí donde está él. Él me ha dicho se me cae. En el momento se le caía ahí. Entonces vamos a buscar dónde está hierba. ¿no? ¿Es ¿Es ah, vale. Pero íbamos ¿Y los peor? dos, íbamos los dos andando aquí así. Y entonces andando él ha dicho se me ha caído. ¿Tú a qué lado tú estabas? Ahí, donde estás tú, aquí, al derecho. Ah, yo creo que ahí, ese trofito, hasta ahí hemos, es, nos hemos parado. Nos hemos parado ahí. Pero, joder, no te has dado ni, No sabes ni, ni el sitio. Y aparte tiene que estar superficial porque se ha caído. No está on, hundido. Tiene que estar por encima, lo del peso que se hunde, pero a, a un dedo de la arena, como mucho. No, chicos, ya he intentado. Claro. ¿Esto es vuestro? Sí, sí. A ver. Mira Muchísimas gracias, tema? ¿lo ves? Yo estoy diciéndole todo el rato ahí. Mira, entonces, y так, друзья, noso ya вот такое колцо. Benjamín будет 100% довольный. Así, ¿se ¿Se ven? Anillo de compromiso. Sí, pero está bien. Sí. Se ve así bien, perfecto. Sí. Pues, no, no. Se, ve perfe no, se ve fenomenal. Bueno, вот, друзья, se равно ir на a la playa, Pero no de oro, ¿no? Plata. No, ah, yeah, es, es no es oro. No, se 705, en la 705, был. Сигнал 44 y yo lo encontré. Bueno, pues, así. Вот такая вот история приключилась со на пляже. Так что Эспарати, pues пусть eh? Gracias. Hombre, gracias. vale. Muchísimas gracias. Sí.